Bueno, estamos ya prácticamente después de haber armado el arbolito. Sí. Ustedes saben que los niños escriben sus cartitas y le piden a Papá Noel los regalitos que quieren justamente recibir. Se viene el 24 Papá Noel y luego los primeros días de mayo reyes. Así que ¿qué eligen los más chiquititos para Papá Noel? Los precios para la cartita, mira. Contame, ¿qué le vas a pedir a Papá Noel? Um, uh, una Barbie serena. ¡Una bici, Le voy a pedir... un dinosaurio. Un dinosaurio. ¿Qué te gustaría pedirle a Papá Noel? Un juego de magia. Una bici para mi hermano. ¿Para Papá Noel hicieron la carta? Y sí, han hecho la cartita, pero hoy en día, como están las cosas, le compramos lo, lo poquito, lo básico. Así que él me pidió una armita y unas cositas, así que... le vamos a comprar la piletita, así que... Pero está todo accesible, está todo caro, así que vamos a ver qué le va a traer Papá Noel. Sí, sí ojalá aumentado bastante. Totalmente, totalmente. Se han ido por las nubes y a veces tenés que hacer excepciones, comprarle a uno o al otro y esperar uno para los reyes y otro para la fiesta. Y el mínimo de regalo estamos hablando de mil pesos para arriba. Y a él le gusta mucho lo que es el hombre araña, así que... lo que sea el hombre araña o algo para la pileta. Esto se puede gastar por regalo? ¿Entrame? Y yo, más de mil pesos, no. Están los precios, un regalo medio que tengan que comprar Papá Noel. Y por juguetes, más o menos. Sí, si hay que buscar ofertas. Siempre en alguna juguetería también hay ofertas. Pero lo que has visto, ¿cuánto aproximadamente el gasto y qué? Y por juguete 5.000 5 mil pesos, cuatro mil. Autitos, camioncitos, esas cosas, esos precios. De ahí para arriba más caro, si quieres comprar algo más lindo. Que se, se puede poco. Hasta donde se pueda llegaremos. Y bueno, trataremos de, de respetar las expectativas que tienen los niños, pero no necesariamente se pueden cumplir. ¿Qué piden los chicos? Y pueden pedir este, juguetes caros. No en el caso mío que mi nieto no ha pedido algo así, pero este, trataremos de cumplir lo mejor posible. Y una me pide un monopatín y la otra todo para colorear, porque le encanta la escuela. Así que miren los precios para ver si papá Noel puede o no comprar. Bastante caro gasto promedio en un regalo y yo por ejemplo tengo tres hijos y tengo que calcularle por los tres más o menos le calculo 10 por cada uno pero se va bastante ¿Qué pedís para Papá Noel? ¿Hiciste la cartita? ¿Qué pedís? Una bici ¿Puede Papá Noel comprar todo? Y sí, no sé, ahora está todo caro Mira. ¿Estás Mirando precios ahora, ahora vamos a ver qué se ve ¿Qué pedís para Papá Noel? Patín. ¿Patines? ¿Te gusta patinar? ¿Te ¿Hiciste la cartita? Todavía no. ¿Cómo viene Papá Noel este año? Sí, con ganas. Vamos a ver si se hace, lo que se puede, a ver si. ¿Cómo están los precios? Sí, están muy, muy caros. Están muy arriba. ¿eh? Estamos buscando, caminando y caminando a ver qué se puede comprar.